Mis viajeros, nos encontramos en este momento a más de 3.000 metros, exactamente 3.170 metros en el Cerro Monserrate. En este momento me acompaña Monseñor Sergio Pulido para que me comente un poquito, primero bienvenido viajeros. Gracias, muy amable por tu invitación. Yo quiero que me comente un poquito eh, la historia, el porqué, la importancia de este santuario acá en el Cerro Monserrate. La historia es muy antigua, es tan antigua como, como la misma historia de Bogotá, nuestra ciudad capital. En el año 1620, un misionero español, estamos hablando de la época de la colonia, este misionero español llegó aquí a la cima del cerro y construyó una pequeña ermita con la intención de hacer oración. Un ermitaño es el que en la soledad y el silencio busca a Dios. Pero los santafereños comenzaron a subir el cerro, sobre todo... Eh, subir a esta altura con la exigencia física del esfuerzo, el sacrificio, el cansancio, lo asociaban mucho a la pasión de Jesús. Cuando llegaron los españoles, los muiscas eran los indígenas que vivían en este, en este cerro, llamaban aquí, este lugar lo llamaban Cerro de las Nieves, por esta connotación del clima. ¿no? Pero con la venida del español... Eh, y trajo la devoción a la Virgen de Montserrat, que es tan querida por los catalanes. El cerro dejó de llamarse Cerro de las Nieves y comenzó a llamarse, como todavía lo llamamos nosotros, Cerro de Montserrat. Justamente la cantidad de peregrinos que acudían eh, era necesario hacer una, un lugar donde acogerlos, una capilla. Al principio fue una capilla, luego una iglesia. Y finalmente, en 1955 se concluyó esta basílica exactamente tiene un título de basílica no es un simple templo común y corriente o un santuario, es la basílica con el título del Papa Pío XII duró muchos años de construirse por la dificultad de, de, de subir todos los materiales lo cierto es que la imagen tiene un, una, una, un sentido religioso enorme y es la finalidad última del santuario el sentido de venerar aquí la pasión del Señor Jesús la imagen cuando uno observa desde cerca o cuando está en el Camerín se da cuenta que Jesús está sobre la cruz en el momento en que está siendo crucificado la mano derecha está clavada, cosida en madera. por eso la mayor parte de peregrinos vienen aquí en Semana Santa lo hermoso es venir a pie digamos el valor religioso eh, es hacer el esfuerzo de venir caminando como un peregrino Peregrino es el que busca a Dios y hace un camino. Ahora para esta Semana Santa, eh, bueno, el día de mayor afluencia de peregrinos es el día del Santuario, el Viernes Santo. Cada Viernes Santo es la fiesta de Montserrat, porque el Santuario es toda una obra para resaltar y venerar la Pasión del Señor Jesús. Padre, démosle a la gente horarios de misa eh, para la que puedan estar viniendo. Sí, en Semana Santa es un horario único, diferente todas las semanas del año. Pero, por ejemplo, quisiera decir, ya que tenemos la oportunidad, todos los días se celebra la Eucaristía a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. El sábado son cuatro Eucaristías, desde las 8 de la mañana, 10, 12 y 2 de la tarde. Y el domingo, por cientos de años, se celebra la misa cada hora. Para mí es el milagro que hace el Señor de Monsacatu, que la gente se confiese, cambie de vida, se arrepienta, eso es muy hermoso, es muy cómodo. La cantidad de personas que vienen con un deseo grande de cambiar, de, de convertirse, de ya una vida más espiritual, más cristiana. Y aquí a esta altura se experimenta más la presencia de Dios. Es cierto, así se siente apenas uno llega a este cerro. Muchas gracias Monseñor por dedicarnos un pedacito de, de su tiempo porque sabemos que usted tiene muchas cosas por hacer acá. Y vengan en Semana Santa, eso es un lugar de oración único aquí en Bogotá.